Yeah. Ah. Snava pues crítico, el MC Foyek fragate Studio Yeah, baby don't, don't let me down down, dame un beso y el plan plan, baby don't, don't let me down down. Qué pareja muy inusual, una princesa acompañada de un maleante. Acércate y bastante para asegurarme que esta historia no será decepcionante, porque soy marihuano y sigo sin creer que me tomes de la. Sábanas, para mí ya no habrá nadie más. Mal utilizando las manzanas, quitándonos estas lindas ganas. Tú no te preocupes por las canas, vamos a fumar hasta mañana. Juntos viendo el sol por la ventana y repetirlo toda la semana, baby. Don't, don't let me down, down Dame un beso Siente el blunt, blunt Baby, don't, don't let me down, down Down, down, down Baby, don't, don't let me down Que así suena interesante Oye mi morena no planeo decepcionarte Es emocionante el poder besarte Después de tocarte Vámonos a Marte Apaga la luz y disfrutemos el instante Así que dame un poco de eso que me gusta Tú ya sabes que me encanta cuando flota el humo Labios suaves que me besan hasta cuando fumo Sabes como tú no hay nadie más Suave como las olas del mar En el acto al suelo las almohadas Sé que esto es lo que esperabas Hoy te quiero ver al natural Como lo que me gusta fumar Sabes que tú solo eres mi tama Disfrutemos de esto y deja el drama Baby, don't let me down, down Dame un beso siendo el plan plan. Baby, don't let me down, down Down, down, Baby